En relación a las múltiples denuncias de la frecuencia en que se realizan carreras ilegales en diferentes puntos de este municipio y en Las Guaranas, donde un joven perdió la vida tras ser atropellado, el director regional nordeste de la Policía Nacional, Olivenz Minaya, dijo que para combatir este mal es necesaria la colaboración de la ciudadanía. Bueno, nosotros eh, eh, vamos a tomar las acciones que tenemos que hacer, eh, vamos a, aquí voy a coordinar con el comandante del departamento,